Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo para el canal En donde vamos a jugar es Warfield Papyrus La pelea y Genocide Papyrus, uno de los dos Bueno, vamos allá La verdad no sé Cómo va a ser la batalla, aunque Ya murió una vez en el primer ataque Eso se los aseguro por completo Hola inesperado, ¿no lo crees? De todos modos, vamos solo al punto. Listo. Mm. Mm, no sé si esto. ¡Ah! No, no se quita solo. Se quita solo. Se quita su... solo. Se quita solo. Se quita solo. Ah, casi. Oh, no sé ni cómo la esquivé. No sé ni cómo la esquivé. Ah, vamos de nuevo. Ah. Lo ataco porque tengo mucha vida confiado de que puedo contra él. Nada más quiero decir que nunca he esperado que tú fueras una persona sin piedad y que mataras a todos. Ah, me dio. Ah, ah, no. No, estos ataques no se me dan muy bien. Con esto, si dura mucho, me haces pedazos, literalmente. Bueno, un ataque más. Admítelo. Esta es, es mi. Mm, también es mi culpa este un e des como no sé qué trata es como si, si no lo hubiera estimado tu psicología de lo loco que estás creo que intenta decir no no esos reflejos papi A ver. humano cuál es tu propósito para hacer esto Nada más que... Creo que nada más estás haciendo esto para ver cómo nos cortas. Sí. Típico de la humanidad. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No, pues rápido cambio de ataque. Cambio de ataque. No me he curado ni una sola voz. O tal vez es porque... ¿Viniste con un ultra anterior motivo? Solo no me importa nada más No No No No No, no, no, no. no. Ya tengo muy poca vida Me curo 100% Bye Uy, se murió Esto me va a quitar vida sí o así Porque tampoco soy días para estudiar eso casi no, no sí que aquí está esa cosa Zaz me informó sobre lo, el poder que tiene tu alma Con ese poder Podré poner un final creo que es lo que trata de decir. Y tal vez pueda Venir a confiar en ti otra un poco No no, no, no, no, no, no me vas a dar, no me vas a dar, no me vas a dar, no me vas a dar, no, toma, te deja de bloquear, usualmente yo no es lo suficiente para pelear contigo, solo estoy aquí por mi hermano, muévete, muévete para, muévete muerte, uh. ay no me voy a curar Mover, mover, para, mover, para, mover, mover, mover, para allá, para allá Mover Listo, nada, daño Así estoy más feliz Sinceramente desde que arriba hasta aquí Ha pasado cosas extraños Aquí ah, No, no, no, no, esto me hace daño Esto me va a hacer daño, me va a hacer mucho daño o oh, eso creía. Bueno, lo logré esquivar. Todo lo que ha pasado sigue pasando una y otra vez. Es igual que la línea de tiempo que estoy viendo. Ay, no, me caí. No, no, no, me caí. Me muero, me muero, me muero. Toma Como que le falta el ataque especial, ¿no? No Me va a tener que curar No, no me curó Ah, no, salen petalitos. No, pues me curó con... Oye, ¿qué le pasa a ese pétalo? Bueno, bueno, me curó con esto Creo que es el último ataque, ¿no? Además quiero estar sincronizado con la música. Me gusta la música. Muerte. Y lo logré sin un mínimo esfuerzo en esto. Bueno, vamos con el siguiente. Este es el logo del que lo creen. Y recuerden suscribirse al canal si les está gustando el video. Vamos. ¿Qué? A ver, tenemos muchas cosas. ¿Qué pasa si le pongo... Puedo tener que R, pero eso no sería lógico, ¿no? Ya que es Papyrus. Bueno, ya carga. Listo. Veo que te estás aproximando. Estás ofreciendo un abrazo de ¿sí? Uy, mis lecciones ya están funcionando. Yo, papyrus, te recibe con las manos abiertas. Ay, lo quiero perdonar, pero no me deja. ¡No me deja! ¡No me deja! No me deja perdonarle la vida, no manches. Bueno, adiós. Eh, ¿Qué? Se murió. Bueno, creo que en un enemigo menos. Sans. ¿Estás bien? Sans. No hay niño. Pero nadie vino. Des Después de una ruta genocida completa. A ver qué pasa aquí. Salvar. No, no. <ríe> qué bien, ¿no? Qué buen servicio de que no te dejen usar la caja. Y ¿Eso para qué me va a servir la caja? Porque ya creo que ya tengo comida, ¿no? ¿Sientes el poder de la catedral? Catedral Bienvenido, mano Quiero hablar contigo sobre algo Esto es un tipo de broma Porque no la entiendo Tú sabes que Sans puede ser, a veces... Humano Nunca entendí por qué mataste, por qué lo mataste Y por qué tú seguiste matando a los otros Tal vez tuviste un horrible pasado un, un día, Sans me dijo de eso, en el momento en que... Paró de quién sabe Eso, aparte, lo primero, pienso que hablar sobre eso contigo, la amistad, y él dijo que también había una razón para contarme sobre eso. Pero ahora entiendo qué es lo que trataba de decir, y es muy tarde por decir que aún no lo Entiendo pronto. Es extraño. Es una cosa extraña, ¿no lo crees? Más si tú quieres herir a alguien que fácilmente puedes hacerle parar de vivir. Pero no importa lo mucho que lo ames a alguien. No puedes brindarlo de vuelta de la muerte. Pero me refu me refuso A hacer Esa cosa que Sam hizo Y me encargo De todo Incluso a la pers las personas Que tú me quitaste Aparte de mí No sé qué Nunca voy a parar en confiar en ti. Incluso si tú eres una mala persona. Entonces humano. déjala, Gran Papyrus enseñarte la manera correcta. A ver. Lo quiero perdonar, pero no me deja. A ver. Papyrus, a ver. Tú le dices a Papyrus que tú puedes enseñar, Piat. El poco... Cree en ti, pero él piensa que es una trampa Insultar Dice a papyrus que Sans no está aquí para él Papyrus se ve un poco triste Le dices a Papyrus que su espagueti es, es disgustante Papyrus se ve en problemas No lo puedo perdonar, así que viene lo feo Listo ¿Cómo pude esquivar? Este no podía esquivar Pero humano Tú no me dejaste otra elección Ay, no manches no pensaba que me iba a atacar así No Me toquito y salto Listo Tú no sabes cómo se siente ah, lastimar a alguien que tú nada más quieres ayudar Yo no quiero herirte, solo dime si este ataque es muy difícil no parece difícil Tengo que abrir la bocota Y justo me hace mucho daño Hace 18 de daño por ataque Por hueso No manches Es un poco difícil esto No, pues la saco No quiero arriesgarme a seguir haciendo eso Humano No sé por qué te asustas si tú eres de verdad muy loco No entiendo por qué matas a tanta buena persona Muy pronto voy a usar mi ataque especial tan pronto No, pues qué ataque tan bueno, eh Es el mejor ataque que he visto en mi vida Como que dura un poco, ¿no? Sí, sí que dura. Papero se ve nervioso. Después de ese ataque no... Okay. Se nota que... Pues que no más hace nada de daño. Me queda arriba ya. quieres hacer que use las maneras fuertes, no? Esto, entonces prepárate para encargar mi ataque especial. ¿Eh? No, pues ¿cómo voy a hacer esto? No manches. Más de bien... Ah, para andar abriendo la boca y burlándome. Eh, yo pensé que no me iba a alcanzar a hacer daño. Eh, eh no... Aquí me tiene que hacer daño Voy a usar mi, Una cura, perdónenme, Pero tengo que usar cura Porque ya se está cantando Y parece que fue muy rápido Me dio Pero es para un buen mayor Aquí me va a dar Si sí o si sí te da alguna u otra vez Bueno Ok, humano. Tú lo dijiste. Mira mi ataque especial. No, pues wow, mira qué especial. Es hiper especial, eh. Nadie más tiene un ataque similar. Nadie más. ¿Ah? No. Esto uh, no uh. es lo suficiente. No, no, no. Me caga, me caga. Me caga, me caga. Tengo 20 vidas. Undertain. Bueno, chicos, aquí se termina el video. Tristemente, en cada video, nada más voy a jugar unas cuantos un Fine Games de Undertale. Próximamente voy a sacar Broken Promise. Así que dejen su apoyo porque me acabo de comprar un micrófono. Por favor, díganme cómo se oye y de todo. Y bueno, adiós.